Corresponde en este momento poder conversar con nuestros amigos de la defensa civil, en el caso de la provincia Duarte, con quien veremos algunas informaciones interesantes de este proceso de la Semana Santa, un arduo trabajo que han hecho tanto ellos como los demás organismos de socorro, también las entidades que tienen que ver con la seguridad ciudadana, Policía Nacional, Ejército etcétera, etcétera. Y lo más importante también, la parte reflexiva. Eh, agradecemos a todas las autoridades por esa integración que se ha logrado para garantizar que este operativo sea todo un éxito. Vamos a conversar entonces en este momento con Junior Tineo, quien es director provincial de la Defensa Civil. Hermano, gracias por acompañarnos. Gracias a Montilla, gracias al Grupo Telenor, siempre ¿verdad? pendiente a lo que es el operativo Semana Santa, todo lo que ha acontecido durante estos cuatro días. Junior Tineo, director regional de la Defensa Civil, con asiento en San Francisco. Tineo, ¿cómo ha marchado este despliegue? Más de mil voluntarios en, una, en un tramo de este operativo estuvieron eh, realizando las labores aquí en la provincia de Duarte, en 13 puestos de socorro. ¿Cómo ha marchado todo hasta este Domingo de Resurrección. Sí, mira, en representación del Comité Provincial de Mitigación y Respuesta, que lo componen las diferentes instituciones del Estado, de socorro y de seguridad, como es el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, el Intran, el Ministerio de la Mujer, la Unidad de Gestión del Río del Curne, la Cruz Roja Dominicana, entre otras instituciones como el Ejército y el Sutra. Todos los puestos de socorro fueron instalados de manera exitosa para finalizar el día de hoy. Hoy el número aumentó de efectivo en todas las instituciones. Estamos manejando en la provincia más de 2.000 hombres de diferentes instituciones instalados en los puestos de socorro para responder situaciones de emergencia y en los balnearios que estaban clausurados debido a la alerta que está la, la provincia. Excelente, un trabajo bastante arduo el que han realizado ustedes para garantizar, eh, decíamos, Junior, de que las personas, a propósito de que habla de los eh, lugares que han sido clausurados, para garantizar que las personas no accesaran a esos lugares, estuvimos diciendo, ¿verdad?, que se eh, colocó todo un dispositivo claro. para evitar que las personas estuvieran allí. Eh, parece, ¿verdad?, que esta situación de la clausura de, de los balnearios, la lluvia, colaboró para que hubiera eh, menos cantidad de desplazamiento de personas. sí. Sí, realmente el tema de poner la alerta, poner la provincia en alerta debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional y clausurar los balnearios, eso permitió, ¿verdad? También pudo bajar la incidencia de los bañistas, también los accidentes y el riesgo. Felicitamos el trabajo que hizo la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana con estos balnearios, porque no es sencillo, no es fácil, lo cerramos, ¿verdad? Pero los bañistas quieren ser usuarios de lo mismo, entonces hay la policía. Y el ejército tenían que apretar. O sea, gracias a Dios pudimos hacer el trabajo. Felicitamos a su director regional, General Matera, y su equipo de trabajo, incluyendo al coronel del ejército, Ferreira, también, que se mantuvieron junto el equipo de defensa civil, eh, Cruz Roja, y rescate del Cunio, el cuerpo de bomberos, plasmado en esos balnearios ahí, para evitar que alguien haga uso de lo mismo. Explicar, Junior, por qué eh, este cierre, ya hemos dicho, ¿verdad?, que la provincia... Eh, al igual que otras 17 del país, permanecen en alerta por parte de las autoridades. ¿Por qué este cierre? Para que la gente entienda que no es una acción medalaganaria de parte de las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia. Sí, mira, el Centro de Operaciones de Emergencia COE puso en alerta, como bien mencionaba anteriormente, por incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional, incluyendo la región nordeste, que iba a caer aguas eh, chubacos aislados en diferentes áreas de la provincia, y de los municipios. ¿Qué trae eso como efecto? La crecida repentina de ríos, arroyos y cañadas, como son los ríos que pertenecen a San Francisco de Macorís. Pueden ver la noticia en Bonao, casi se ha alguna persona, sí. porque el río creció repentinamente. Y ayer en la tarde tuvimos que responder a emergencia, no solamente a los operativos, el cuerpo de bomberos con la Policía Nacional y la Defensa Civil, tuvimos que responder a unos árboles que cayeron, porque hubo un ventarrón. Debido a que estaban en alerta. Si estos bañarios los dejábamos abiertos a los que querían los populares, pues entonces pondríamos en riesgo la seguridad de los bañistas. Excelente estas medidas que han tomado las autoridades y que han repercutido obviamente de manera positiva. Conversaba con el general eh, fuera de cámara y hablábamos de que aquí no hubo esa incidencia de colocar... Eh, piscinas en las calles, no es tradición porque quizás como tenemos algunos eh, balnearios un poquito de playa eh, cerca pues no hubo esa eh, situación como el caso de otras eh, comunidades y qué bueno que la gente junior puede acatar ese llamado que se le ha estado haciendo, el caso de los accidentes de tránsito que en su mayoría pues <risa> siempre ocurren con motocicletas, reiterar a las personas la prevención en este sentido. Eh, sí, mira ...en lo que son el tema de las estadísticas en la provincia de Duarte... ...el Centro de Operaciones de Emergencia es la entidad autorizada para el número... ...pero en la provincia de Duarte hemos manejado cuatro accidentes de tránsito... ...reportados, reportados, estos accidentes de tránsito... ...han sido respondidos por el Sistema de Atención de Emergencias Médicas... ...Policía Nacional, la DGC, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil... ...de esos accidentes de tránsito, ninguno lamentable... ...solamente lesiones eh, leves en algunas fracturas... Eh, con el tema de dos personas intoxicadas en el municipio de Pimentel por alcohol, ya es un caso que lo está manejando eh, Salud Pública, que ha estado participando activamente con nosotros para investigar si esto fue por el adulterado en las bebidas alcohólicas y demás. Es importante mencionar que todo este trabajo durante estos cuatro días, no solamente colocarnos puestos de socorro y ya, se hicieron trabajo preventivo. Y cuando hablamos de trabajo preventivo, entregamos botiquines de primeros auxilios por cuatro días consecutivos junto con la gobernación provincial que presidió otra gobernación C. Cortés, también la policía nacional con el ejército hacían retenc retenciones para que la persona junto con el ITRAN bajaran las velocidades y el equipo de unidad de gestión del CULNER, las Cruz Roja Dominicanas, Defensa Civil, hacíamos la parte preventiva con la señalización de que se colocaran el cinturón de seguridad, que bajaran la velocidad, que encendieran las luces que pasaran los niños a la parte trasera. O sea, todo ese trabajo en equipo que compone lo que es el Comité Provincial de Mitigación y Respuesta ha podido permitir que nosotros bajáramos las incidencias comparado con el año pasado. Excelente, Junior. Gracias por estas interesantes informaciones en este cierre del operativo Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación.